De mañana, no Sócrates, de público, Mercedes, estamos no de vuelta. De público, sócrates, sócrates, sócrates, sócrates, sócrates, sócrates, qué estamos de dice. vuelta. Y vamos dice? a saludar a Carolina, a Carolina que se suma al programa sí, en este pueblo, momento. Buenos, día. Buenos hay un en los días, días. señores, apáguenle el micrófono. A sócrates. Buenos días a todo el equipo. Cuando él se ponga de impertinente, qué ponga qué a pie ¿Qué es la pregunta que me haces? Hay, un, hay una vacante en el asunto de los comedores públicos. Paga okay. 300 mil pesos. Eh. Ah, pero será un buen trabajo para ti. De compra tí? de plata. Muy bien. No, no. Tú no ¿Tú trabajas a 300 Ahora pesos? no. Claro. Mire, nos... acompaña nos acompaña Doña Gracias de Vargas. Claro, pero porque no, ella no se trata... viene, Ella viene a nosotros porque eh, tiene... Bueno, es parte de los organizadores... De una marcha que se hace regularmente acá Caminata. en San Francisco de Macorís en apoyo a la lucha contra el cáncer. Eh, con ella vamos a conversar acerca. Una, una de... de las tantas actividades que Doña Altagracia sí. apoya y participa no? activamente. Su actividad es eso. Bien, Doña Altagracia, buenos días. Buenos días. Agradecidísimos bueno, nosotros de que usted esté acá acompañándonos. Muy buenos días para todos ustedes. Para mí es un honor participar de este programa, así como tan divertido y tan. Mm. Eh, que Muy nos bien. alegra al comenzar el día. Qué bueno. Ella no ha visto lo otro. La, usted va a tener que traernos de la próxima vez un barejón para yo. porque lo tengo tan lejos tengo que no lo alcanzan. Pero dale gracias, Sócrates, que está de, un poquito como a de, distancia. Como, decía, sí. como, decía lo, la, como decíamos antes, un barejón. Te no. agarro un barejón y te acabo, muchachos. Doña Altagracia, ¿cómo están las expectativas para el domingo? Bueno, estamos con mucha energía, con mucho brillo trabajando esta actividad que Dios mediante será la actividad que va a dar cierre a este mes de octubre a todas las actividades que hemos venido realizando. Esta actividad cumbre, yo le llamo la nuestra caminata, que tiene como eslogan Donando Pasos regala Vida, pues eh, será el cierre y este año 2019 Esperamos duplicar la asistencia que año tras año hemos venido teniendo en esta actividad. Toda la población franco-macorizana eh, siento y veo que está muy motivada porque en mi caminar son muchos los que se interesan por saber el horario en que vamos a salir desde el Parque Duarte y noto que sí que hay mucho entusiasmo. Nuestro hospital... <coughs> Oncológico y Esta especialidades. Es la promoción, con el perdón de sí. la Esta es la promoción que está en el aire en este momento. Exactamente. Ahí ven ustedes que vamos a tener invitados muy especiales, artistas también nuestros muy especiales, que estarán animando y divirtiéndonos con sus canciones. Como les decía, el Instituto del Cáncer y Especialidades del Nordeste, nuestro hospital oncológico, eh, tiene una población de usuarios muy numerosa y esta población, la gran mayoría, carece de escasos recursos. Nosotros, como patronato, estamos en el deber, en la obligación de apoyar en las medidas de nuestras posibilidades a nuestros usuarios que carecen de recursos económicos. Por eso, año tras sí. año, el mes de octubre, en especial, diría yo, lo dedicamos a... Muchas actividades, muchas de ellas sin fines de lucro, pero otras las hacemos con la finalidad de recaudar fondos para así poder dar la mano a nuestros hermanos usuarios y pacientes de nuestro Instituto Oncológico. Doña Arterrecia, ¿cómo se va a desarrollar esta caminata? ¿Qué cosas pasarán? Eh, se, ¿Se caminará, llegará a un lugar, saldrá a sí, un sitio? exactamente. Bueno, explíquenos toda esa... Eh, esta actividad, Dios mediante este próximo domingo 27, a partir de las 8 de la mañana, estaremos en el Parque Duarte como punto de reunión para recibir desde ahí a todos nuestros invitados. A partir de las 8 de la mañana, punto de salida, el Parque Duarte, de 9 a 9 y media de la mañana, estaremos dando la bendición de apertura a esta caminata que tiene una ruta bastante amplia y que nos dirigiremos directamente para culminar en el, el Campo Club San Diego de San Francisco de Macorís. Por eso te invitamos, no te quedes en casa, ve con tu familia. Tenemos entretenimiento para los niños, para los adolescentes, para nuestros mayores, nuestros adultos. Va a ser un día de regocijo en San Francisco. ¿Hasta de ¿Hasta dónde llegará la caminata? ¿Sale del Parque Duarte, dice usted? ¿Y llegará hasta dónde? Hotelesca. Hasta el San Diego Campo Club. Doña hasta el San Diego la colaboración, sí. eh, ¿de qué la manera lo pueden hacer los ciudadanos para la compra de los suetes? Sí, la, tenemos la, varios eh, este accesorios de venta suéter, pulsas, gorras etcétera, son muy muchos y están eh, ya en lugares específicos como Palmares entre otros entre otros lugares puede decirlo para... el colegio de abogados o, y de ingenieros eh, en el hospital San Vicente de Paul en fin, son muchos los lugares y también personalidades nuestras que están vendiéndolo desde Aquí su casa y, y así Doña exclusivamente para que la gente tenga una idea, lo que significa eh, tener cáncer, en lo que es costo, en cuánto le puede salir a una persona común, corriente, normal, eh, un tratamiento, y cuánto esperan ustedes recaudar para el oncólogo. Bueno. Respondiendo primeramente a lo que es el, el costo de tratamiento de para un paciente que esté padeciendo promedio, esta ¿verdad? enfermedad promedio, realmente no tengo yo esa cifra, pero de que sí es muy costoso lo es. Eh, ayer, anteayer, conversaba con una paciente eh, que ya, ya la consideramos sobreviviente del cáncer y me decía ella que el tratamiento que van a aplicar que le han venido aplicando allá durante estos años, oscila en más de, de, mil, de un millón mil pesos. Imagínese lo que es esta cifra para una persona que no tiene, vamos a decir, de Dios abajo, solamente la gracia de Dios. Eh, nosotros tenemos la esperanza y nuestra expectativa poder recaudar, eh, como todos los años, una suma que nos permita nos permita tender la mano a nuestros usuarios. Pero como le digo, se hace difícil. Pero gracias a Dios tenemos lo que es el eh, vía gobierno, vía salud pública, un departamento que colabora y que ayuda. Eh, esa es una función específica del patronato en el oncológico, canalizar los medicamentos a estos pacientes que no tienen la facilidad de comprarlo, pero que tampoco pueden, eh, yo diría humanamente, gestionar todos los pasos que hay que dar para lograr sí. conseguir estos tratamientos. Una pregunta bueno. rapidito ahí eh, okay. sobre eh, la, esa, la cantidad de respuestas que ustedes pueden dar allá en el oncológico o el flujo de personas. ¿Ustedes tienen la capacidad de hacerlo o está por encima de lo que podrían ofrecer o ayudar a los pacientes? Esto está por encima de la capacidad que tenemos como hospital, como patronato. Está por encima y es muy lamentable. Eh, ahora mismo el Instituto Oncológico está eh, trabajando con una población que sobrepasa eh, diariamente en consulta a las 300 personas. Imagínense... Eh, lo que es personas que vienen de lejos, que sí. hasta tenemos que proporcionarles en efectivo los dineros para costear sus, sus pasajes sí, sí, sí. de regreso a su casa eh, por eso es que estamos llamando y tocando la puerta el corazón de todos nuestros conciudadanos franco macorizanos para que se den cita para que compren nuestros accesorios que estamos ofertando para esta caminata, recuerda Tú puedes. Bien, Isa. gracias a la señora Altagracia de Vargas. Agradecemos infinitamente la presencia y las informaciones e invitamos a todo el pueblo franco para apoyar que se sumen a apoyar esta actividad, que es una actividad que va en beneficio de aquellos que no pueden Enfrentar una enfermedad tan terrible y tan costosa sí, como el cáncer. Sí, sí, no, gente como, sí, sí, sí. gente como Francia y Amado pueden caminar nada más un kilómetro, no tienen que gozar Claro, que claro, claro. Yo lo he hecho entera. ¿En ¿En ¿En Completa, exactamente. No, no, no, la no, caminata no, no, es importante, es, pero el aporte claro. también claro. de la compra de la acción, las pues, gorras, sí, señor. los las gorras, los suéteres sí. y... Eh, el, el botón sí el, eh, tenemos los botones tenemos muchos accesorios como les dije y esto usted lo compra y con esto usted está, está colaborando apoyando. está apoyando así a nuestro es. Instituto Oncológico del Cáncer Bueno, gracias Doña Altagracia. gracias esperamos que las expectativas gracias en esta marcha y pueda el Oncológico recaudar mucho más recursos que los recaudó el año pasado que así no. sea. Gracias bueno, a usted y... por recibirnos.